2021 se han cumplido 50 años de la publicación de una de las obras clave de la reflexión económica más en general económico-ecológica y en ciencias sociales eh, del siglo XX. ¿no? Se trata de la ley de la entropía y el proceso económico de Nicolás Gheorghe Scurrellano. Si estuviéramos en una cultura... Viable eh, si estuviéramos dentro de, de un debate de, de ideas normal todo el mundo sabría quién es Georges Kurregen y por qué tiene tanta importancia ese, ese libro ¿no? es uno de los textos fundacionales de la economía ecológica ¿no? del tipo de reconstrucción de la teoría económica que hubiera debido darse ¿no? para poder eh, eh, tener ciertas garantías ¿no? de, de seguir adelante eh, eh, en el Tercer Planeta del, del Sistema Solar. Por desgracia, en los debates intelectuales, teóricos, pero también político-culturales, ¿no? De los años 70, eh, Giorges correguen quedó orillado, ¿no? Y por esa razón consideramos de la máxima importancia eh, sacar adelante ¿no? el, el libro colectivo con contribuciones que abordan diversos aspectos de su pensamiento y de las ondas de, de resonancia de este pensamiento en muchos campos del, del saber. El, el libro colectivo, pues que tenemos el gusto de haber podido eh, ...completar ¿no? y publicar en, en Catarata... ...y junto con, con FUEM, ¿no? en la, la colección de Economía Inclusiva... ...que finalmente lo ha, lo ha acogido.